Cooking with Noemi is filmed within a live studio audience. Y lo prometí desde ahora. Estamos aquí con Jesse Noemi. Cooking with Noemi. Salsa para tacos. Salsa para tacos. Los ingredientes son los siguientes. Jesse, unos jitomates. Pueden ser. Mira, a mí me gustaron muchos estos, por eso los escogí. Pero puede ser cualquier jitomate, roma, lo que quiera. Uh, la cantidad también dependiendo los tacos que vayan a hacer la siguiente sería sal sal al gusto por cierto por si tienen qué sé yo inter hipertensión <risa> no ya, ya, ya. no cómo se le llama cuando hipertensión hipertensión ah, no, hiper hipertensión ya viste me corrigió y eso cebolla? No es cebolla la del show cebolla <risa> Bueno, cebolla también es al gusto. Mucha gente le echa ajo, otra gente no le echa. Pero yo, a mi gusto, mi salsa, yo le echo ajo. Perdón. Cebolla. Comino. Comino, comino. Y por último. Orégano. Orégano. Jessy, ¿qué pensaste que era? ¿Qué pensaste que era, Jessy? Orégano. Marihuana. Ok. Ya. Nos van a bloquear. Ok, lo primero que vamos a hacer, vamos a cocer nuestros jitomates en una olla a fuego mediano. Regresamos y les vamos a enseñar cómo. Ok, vamos a prender la estufa. Claro, es un paso muy importante. voy a dar una forma que yo hago cuando tengo que hacer tacos y no puedo esperar a que la estufa se caliente todos los jitomates se cozan y así saca el secreto si por ahí tienen una latita aquí se llaman jitomates pio tomatoes de la marca kroger cualquier marca puede funcionar este sáquenla, mismos ingredientes, jitomates ya cocidos. Ahorita les voy a enseñar. Ya estoy grabando. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Jessica ya terminaste? Ya, listo, mira, cocidos, cocidos enteros. Les voy a mostrar en su licuadora. Lo único que tienen que hacer, vean aquí: un jitomate hasta peladito. ¿Qué tal? Eh? Como dicen por ahí, peladito y en la boca. ¿Qué más podemos hacer? Si quieren echar el juguito Más que perfecto Le vamos a echar los tomates Vamos a echarle uno más Uno más porque Ahí le tenemos un secreto Vamos a hacer Le vamos a echar Como no, no le tantie A ver espérame tantito Vamos a cortar Ven esta cebollita Le vamos a echar solamente la mitad De cebolla Ven aquí Y le vamos a echar Cominos, ¿qué sí? Cominos, ¿Huelen feo, ah, feo. Una, dos pizquitas, eh, vamos a echarle tres pizquitas y sal. Volvemos a lo mismo al gusto. En este caso no vamos a usar los dedos, vamos a usar una cucharita que por los que no les gusta uñitas en su salsa. Ok, ya ¿a quién tenemos. ¿Quién me gusta aquí? uñas en su salsa? Bueno, pues. ¿Qué pregunta es eso? Estamos grabando, espérate. La ponemos en la licuadora y empezamos a moler. Ok, listo para la salsa. Oh, hijo de la mañana, esto pues sí está cañón. Ok. Vean aquí su salsa para tacos. Y me dirán ustedes, ¿qué vamos a hacer con el orégano? Aquí lo importante es, alguien me dijo un día, ¿por qué no le echas el orégano adentro? En vez de echárselo una vez que está la salsa. Le dije, ¿sabes qué? Para mí es lo mismo, pero ¿qué creen? Les da mejor sabor. Lo único que tienen que hacer es molerlo. Mira. Molidito esto y van a ver qué deliciosa le sale su salsa y seguimos esperando los jitomates ¿Jani? ¿le echamos más Sí. finalmente después de aproximadamente unos 15 20 minutos, están los jitomates, vamos a apagarles ok, y los vamos a poner en la licuadora un momentito y los veo en aquel lado. Va. Ok, aquí están los jitomates. Nosotros hicimos 5 jitomates y así me va a ayudar a poner todos los ingredientes. Pues a ver. Están bien calientes, o tengan mucho cuidado. Les ponemos aquí. ¿Lista, Jessica? Uh -huh. Este, todo es como que está saliendo? Sí. Ahora, right, le vamos a poner la cebolla. primeramente ¿Todo? Sí, toda la cebolla. Enseguida le vamos a poner, uh, vamos a ponerle dos cucharaditas de sal, dos cucharitas, ahí está, muy bien, y vamos a ponerle, este, este la verdad, mira, vamos a ponerlo así, esto es lo que le vamos a poner, lo vieron, de cominos, De cerramos, vamos a poner aquí, lista Jessica? chupel de va a estar bien buena vamos porque vamos a ver y lo mismo que les mencioné en la otra salsa sí, mira nomás no se les olvide el orégano al último. A ver que si me pasas por favor el recipiente. ¿Listo? Amigos, en esta ocasión no vamos a poder probar la salsa en nada, pero se la tenemos para el siguiente episodio donde vamos a hacer unas quesadillas de masa. De masa. En... Sugeridas por Miguel. Por Miguel. Exacto. Ah, vamos a mandar un saludo. vamos no, a empezar o qué? Pero es que ahora no hay ruido. Prende algo en la tele. ¿Ahora cómo va a pasar mi tío gritando? Ajá. Pues no, okay. pero no sigue ruido. ¿Se oye muy silencioso no? Ok. <risa> <risa> y lo. Cooking with me is. Y lo prometido es deuda. Cooking with me. No! Pero corta, de... ok, corta, corta.